Bien, voy a crear un nuevo programa que le voy a llamar pedir información eh, que va a servir pues para solicitar información a la persona que está ejecutando el programa. Bueno, pues creo un nuevo programa tipo programa simple. Eh, si no hemos guardado el proyecto anterior pues decimos que lo guarde y como hemos dicho que solo se puede abrir un programa en las opciones, pues aquí tenemos el siguiente. Como siempre, lo primero que voy a hacer antes de continuar es guardar pues el cascarón. Este lo voy a llamar 0.3. Pedir información. Lo creo dentro de la carpeta. Y el programa lo voy a llamar solicitar info. Pues ahí tenemos el nombre del programa. Voy a crear una variable que recuerdo que es un espacio de memoria para eh, guardar información que se podrá usar durante el programa o hacer operaciones. Um, esta variable la voy a llamar que dices y va a ser de tipo string. Vale, string sirve para guardar cadenas de caracteres. voy a poner la instrucción write que pide información, eh, que escribe información por pantalla perdón y no salta de línea esa es la diferencia con write ln que write ln salta a la siguiente línea write escribe directamente voy a poner aquí dime tu nombre dos puntos espacio y cierro ahora a continuación vamos a utilizar la instrucción read ln que lo que va a hacer es guardar lo que el usuario escriba por pantalla y lo voy a poner en la variable que dices que he creado aquí arriba. Um, así que lo que escribamos por pantalla se va a guardar en esa variable y eh, luego vamos a poder utilizarla para hacer alguna alguna operación o mostrar una frase con la información de esa variable. Bueno, y la última instrucción vamos a poner write ln voy a poner aquí tu nombre es, cierro las comillas añado un más que lo que va a hacer es concatenar esta frase que escribo a mano con el contenido de la variable que dices que es lo que va a escribir el usuario por pantalla. Punto y coma al final y finalmente voy a añadir un ln para poder ver el resultado antes de que termine la ejecución y con esto ya estaría. Voy a compilar para ver si hay algún error. Bueno, pues dice que ha terminado todo bien, así que ya lo puedo ejecutar. Bueno, pues aquí pone la primera frase. Dime tu nombre. Vamos a ir siguiendo el programa. Write, dime tu nombre. Bueno, pues escribe la frase y para que nosotros escribamos porque el programa en realidad ya está aquí en esta parte que pone read el está esperando a, a que escribamos algo bueno pues yo pongo Alberto y pulso la tecla enter lo que va a hacer es guardar la variable que dices lo que nosotros estamos eh, escribiendo después de darle a enter y a continuación se ejecuta esta instrucción que nos ha concatenado la frase que hemos puesto aquí a pelo. Con el contenido de la variable que dices. Bueno, ahora estamos aquí en el ln Esperando a que pulsemos algo. Podríamos escribir también. Pero da igual. Hasta que no pulsemos enter no termina. Bien, si yo hago clic en la parte izquierda de alguna instrucción. Lo que va a hacer es detener el programa en esa instrucción. ¿Vale? Mientras ejecuta. Aquí he puesto en interrogación, esto se llama punto de ruptura. Si yo ahora ejecuto el programa va a ejecutarse hasta que llegue a esa instrucción, ahí lo tenemos. Al vale, llegar la instrucción se para vale, y no continúa, vale, de hecho ni siquiera me deja escribir porque aún no pasa por la instrucción. Voy a poner otro punto de ruptura aquí. Hay una flecha incluso que indica en qué instrucción estamos ahora mismo. Bien, además esto nos permite explorar las variables. ¿vale? Por ejemplo, ¿qué dices ahora mismo? Como no hemos guardado nada todavía, pues está vacía. Si ponemos el cursor encima de una variable, pues se puede ver. Eh, nos da información de que el contenido de esa variable vamos a continuar ejecutando como he puesto aquí otro punto de ruptura en la línea 7 si le doy al play de nuevo va a ejecutar hasta ahí vale. bueno pues ahí tenemos la ejecución del programa cuando le doy a enter separan el siguiente punto indicado por la flecha y todavía no escribe nada hasta que no permitamos que, que continúe. Y ya estaría.